3, 2, 1. ¡Acción! su Buena, cabros, aquí tenemos para abrir un. No hicimos la grabación, no se mueve. No, no se mueve. ¿eh? Sí. No mueve la mesa mucho. Tu cámara apagan Ya. No abrir, vender como display. Tenemos un display de la nueva edición de mis leyendas. Dalma, ahí compramos entre Electrino Y hola, no. pugón. Ah, ¿Diola? ¿Diola? hola. El martincillo. No sabía que lo había comprado conmigo sí me No te di... llevas sobres el martín Me llevas este Me se ahora yeah. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Por qué tú te llevas los sobres del martín? Porque... Ah ya, bueno, bueno <risa> no, no. <risa> Bueno, ya yeah. Y yo, obviamente Así que vamos a ver Vamos a abrirlo Dicen que los displays vienen llenos de sorpresitas ¿Dulces? No Ah ¿30? ¿Esos dulces de Coca-Cola o oh, la Exactamente <risa> están bagajes sí. La cagó, man. Y la carta promocional, carga de rinocerontes. Muy más cerca. Puede jugar este talismán en respuesta a que fuera a recibir daño de un talismán o habilidad oponente La próxima vez que reciba daños este turno previene ese daño. Luego el oponente objetivo de tantas cartas como se haya prevenido de esta manera. Como siempre el buen que tenga menos suerte con los sobres se lleva la promocional, el regalito. De... Es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Exactamente. ¿Qué es? <tose> ¿Talimán? Un talismán coste uno Promocional, un restaurante Los bestias de esta edición son pero besties. mortales están pero beast mode, son bacanes, las inflaciones son puros elefantes son bacanes ya aquí está el display son 24 sobres ¿Qué pasa ¿Sí? si vienen más? <risa> oh, <risa> no oh, eh, y cómo hacer la mecánica, Igual están arriba. Donde Entonces quieren. tengo que iniciar yo sacándolo. Abriendo el sobre. Sí, yo creo que sí. Eh, al tiro. Vamos a ver en qué parte del display vienen las cartas mejores. ¿eh? Así que primero vamos a contar los salcitos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bueno, ¿Por qué te una...? No ya. sé que te... <risa> ah, qué tengo... Vamos a aguantar, vamos a aguantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 y 12. 24 ya. 24 ya. Entonces, el Héctor se va a llevar los... Prim... los... primero 8. Número 8. 1, 2, 3, 4. Ya, pero los saco a mí, pues. 1, 2, 3... Ah, ya, ah, ya. Ya, ya. Entonces el Héctor se, va... se llega a el primero 8. El Martín se va a llevar los... 8 siguientes. 8 siguientes y yo me voy a los últimos 8. O sea que el Héctor va arriba, el Martín va al medio y yo, como siempre, abajito. El Martín le toca a todo. El, si el Martín le toca a todo el amor, como siempre le toca al culiado. Vamos a hacer. Ya. Empecemos esta weá. Ya, ya, ya. no. Sí, tengo que usarme de para acá, ¿no? Déjate ah, este para acá. Ya. De para acá. Ah, pero cuéntame aquí entonces, weón. Pues, bueno. Qué puta, weón. Bueno. Ah, ya. Ya. Vamos a contar. Estoy ahí. ocupando todo el weón, sí, bueno. Ya. ya. PRIMER SOBRECITO VAMOS VAMOS Bueno, comentar a los cabros que ¿Qué? Los sobres de armas vienen como los sobres de dominio O sea, que si te vienen a punto real ¿No puedo abrirlo? <risa> te viene un monumento, te viene Ay, una sí. mega real y te viene una real Te vienen todas juntas en el sobre Ah, ya no es como el otro... No Te vienen con todo Exactamente Yeah Tengo que mostrar la chula? Sí, no te la no no. Martín para que no confundirme, ¿dónde dónde lo saqué. Lo saqué de ahí. Mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi. ¿Qué es esto? Totem. Totem, templo dorado. Dos. Una vez por turno cuando uno de habilidad que el control ha sido utilizado para pagar el coste de un aliado guerrero, ese aliado gana furia hasta la fase final. ¡Uh! No tengo guerrero. Jugué. Ah, mira, mira, mira, empezamos este Mi... a acá. Bish. Bishma. Bishma. Sacerdote 2-2. Bish. Tu oponente debe declarar ataque cada turno. Si sí puede. Tus oponentes. Mira, lo están abriendo como para que si queréis jugar con más, con más, con más gente. Como nosotros. Somos visionarios, son... ¿cachai? Sí. Sí. Los aliados sacerdotes bloqueadores que son. Que controles son indestructibles. Cuando un aliado sacerdote sea declarado bloqueador, roba una carta. Mira, y flota. Y, flota. y tiene dos brazos nomás. Me cae. Ah, no. No. Cavernas de... Incomputar. ¿De qué? ¿Ajanta? Sí Ajanta Dos Contador cinco, ¿No? ¿Cómo se llama Sí, eso? los contadores de tiempo 5 cinco. Cinco, Para construir este monumento debes haber jugado un aliado este turno Construcción El aliado objetivo gana 4 de la fuerza y furia hasta la fase final Si dos o más aliados que entraron en juego bajo tu control este turno Pon un contador de tiempo sobre este monumento Finalización El oponente objetivo bota una carta por cada aliado de tu cementerio ¿Ya, ¿ya te... lo tenés tú o no? Sí, lo tengo esto yo creo que va a tener que apurar la cosa porque... ¿Me estoy demorando mucho? ¿Y hay como 3 minutos... Ya, ya. La roja no la voy a leer entonces. Esperando que salgan cosas buenas. Exactamente. Ay, ¿Ayúdame a abrir los sobres? No. Ah, chupa Martín. Por favor, no hay... Eh... No hay No hay Y eso es triste para ti, Martín. Eso es malo. Yo no sé si era bueno eso. Ya, veamos. Las azules... De nombre nomás, Este tiene es como aspecto de la antigua. ¿Qué? ¿Qué ¿Este es como una referencia a yo, yo sí? <laughs> crear puente. Talismán 2 Si todos los aliados que controle son eternos Reduce en 1 oro el coste de este talismán Busca en Tomaso Castillo Una carta que no sea talismán Y ponle en la parte superior de Tomaso Castillo de... ¿Pero? ¿Pero? ¿Un oro? ¿Y el mismo que había salido en el...? Sí, en el equipo Un viejito, flaquito Veneno de... No. Next Este se es saque sí. de aquí Vamos para acá El, el ayudante no ayudó mucho Ali Rani. Mira, de nuevo 4-2, retador Cuando un aliado oponente sea declarado bloqueador Si ese aliado está en desbloqueado Guerrero, etc. De nuevo, weón ¿Sí? Cuando esta aliado entra en juego, si todos los aliados que controla son dragón, destruye el aliado objetivo coste 2 menos, luego si encontrar las 5 más sobres destruye el aliado objetivo oponente. Ya, y dos metales weón. Yo no fui... Mira una no alguna habilidad errante, si esto está tu reservador de los aliados creados con, con, que controla con va mapa bestia, pues bueno. ¿Con qué más creáis, be wea? Bestia. Solo bestia. bestia, bestia. ¿Por qué no dice bestia, man? ¿Tercero? ¿O cuarto? Cuarto. ¿Qué y... ¿Son de las montañas? ¡De las montañas! <tose> <tose> Indra <tose> Eterno, 3-3, trascender. Cuando este aliado entre en juego, si todos los aliados que controle son eternos, baraja el aliado objetivo en juego. Luego, si controla dos o más cartas, con trascender baraja hasta otro aliado objetivo en juego. ¡Mira, una culebra! Una culebra, ficha culebra. ¡Un comadrelo! ¡Oh, este tiene harto brazo, weón. <tose> ¡Tiene 10! <tose> tiene 10. Mira otro que no cuando este oro entra en los juegos, desde tu mano puedes barajar hasta dos cartas de tu mano Luego robar de esa misma cantidad de cartas eh. Mira para... Para... Eh, ¿Cuál fue el último? Ay. Gracias Quinto sobre No me sé las cartas para saber cuáles son no. Ahí vamos, nadie no? sabe en este momento Martín ¿qué? ¿No? ¡Mira la una waifu! Fur la salió el media media para... Furry, weón Media Furry? Mmm, qué rico Eh... <ríe> mira. Agni, Eterno, 3, 2, 2 Errante, 0. eso mismo, Errante, Trascender. Cuando está aliado entra en juego, destierra otro totem, objetivo y controles. Luego juega esa carta sin pagar su costo. ¿Eh? Para blinquear los. Un horito. Los lo Trascender, pues. El que destruye un totem con Trascender y se fue un aliado. ¡Ah! Oh. ¡Mira! ¡Qué feo ese! ¿Estará Zungukon? Sun, Sun, Sun ¿Eh? ¿Cuánto llevo, weón? No está grande. ¡Seis! Que enfoque Gandhi. la cámara Diria Hansma Santa Yoga Kundalini Talismán 3. Quita todos los contadores de los aliados en juego. Luego destruye todos los aliados con fuerza mayor a su coste. ¡Oh! oh. ¡Antibarro! Esta weá mames, ¿no? ¡Mira! ¡Tercera! ¡Qué sí, chucha esta weá! Tercera, no. tercera mega real, Garuda. garuda. Furia, en tu fase de vigilia una vez por turno puedes destruir dos aliados bestia que controles para que un aliado objetivo pierda su habilidad, luego destruye a ese aliado bestia. Esta cosa es legendaria. No, no, hay 3 secretas. Ah, ahí es. ¿Por qué no quisieron no, no. por el... legendaria? A la reales secretas, ojalá que salga una aquí. ¿Cuándo? ¿Dónde voy? Eh, hay 3 A y 3 así que tienen que dar eso. Muchas gracias. Oye, cuando me hablan por interno man, es maravilloso. Este, el, el, el soporte técnico es maravilloso aquí. Mira, otro oro. Puedes pagar 3 oro y desterrar este oro de tu reserva. Puedes desterrar... De... ¡Ah! Para ah, poner, o quitar un contador de tiempo de un monumento. Mira. ¿No que no podía ser afectado? Por eso, al menos de las cartas que cada monumento. Ah, ya. Y ahí. Calma. Ah, se lo he cargado. Mara. ¿Ah? Se lo he cargado, creo. Mara. Cuando este aliado entra en juego, puedes jugar un aliado sombra de coste 2 o menos de tu cementerio sin pagar su costo. sombra. le ¿Este cierto el Martín? Sí. Su... Su... Un dragón, miren. Su, es su, su raza. Drago. Es bonito. 2-2. Dos, dos. Una vez por turno, si este aliado fuera a ser destruido, puedes descartar un aliado dragón para prevenir. Al comienzo de tu fase de vigilia, si todos los aliados que controles son dragón, puedes poner un oro de tu mano en tu zona de oro pagado. Es con una calavera cristal, pero sí, dragón. Uh, Chernobyl. <risa> Chernobyl. Chernobyl. <risa> eh, Chernobyl. 5-3. Para construir un monumento, descarta dos cartas de tu mano. Construcción... Busca una carta de tu mazo castillo y ponla en tu mano Si descartaste o desterraste dos o más cartas de tu mano este turno Pon un contador de tiempo sobre este monumento Busca a tres cartas de tu mazo castillo, cementerio y o destierro de y ponla en tu mano ¡Uh! ¡Oh! Eso es para... ¡Uh! ¿Sombra o no, no Es como para el late game Para armarte la estrategia, no a mí que pide cinco, tampoco lo jugara el tiro Ah, yo lo jugué al toque, pues bueno A lo macho Aquí está yo ya, ahí, ahí, ahí está. ¿Y me queda uno? Sí Este Sí, ¿está cierto? Sí, sí es el y un sobre derecho lleva cuatro mega reales? Pero no me va a salir ninguna legendario Ninguna legendaria, pero son cuatro mega reales. <ríe> Oye, este me resulta conocido. Es el que salía en la página. Sí. Ahí, si. Esto era, si esto hubiera si tenido la, la, la frecuencia de la otros display, sacaste todas sacas las mega reales del display. Indestructible. Ancestral 55. China. Dragón. ¡Otro dragón, weón! Si todos los aliados que controles son dragón, los aliados oponentes pierden uno de fuerza por cada oro en tu reserva de oro. ¡Oh! A Felipe le gusta esto. Los <ríe> aliados de fuerza dos o menos no pueden ser de que la hora ¡Oh! ¡Oh! ¡Y brilla! ¡Y! ¡Oh! ¡Best oh. de la edición, weón! Ka kawaii wow. de Sunede Ka yeah. los Simba. Tigres, los tigres. Mufasa. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Qué chucha, weón? ¿No tiene cabeza, weón? No, pero tiene alto brazo. <risa> <risa> Tiene brazos por cabeza, bro. Está bien, po? Bueno, Ya, muchas gracias. Ese fue el. El. El. El. de lector. Así que ya te lo. Ya. ¿Tú? ¿Tú, tú, tú, tú, Después ¿Cómo ¿Cómo? mostramos todas las que salieron, ¿no, no? Exactamente. <coughs> Ordenala ahí. Ah, ahora no te voy a tanto No me sirve ninguna. Tú no? sobre, weón. <risa> La puedes cambiar toda. Ya, Martín, por favor. YouTube, weón. Ah, conchero, weón. Nada, pero va en, en cámara, Martín. Ah, oh, chucha. Aquí me metí. ¿Y la vas a atrás de tú? Que yes. es. No le daño más a la otra. enfoque y pasa. Sí. Ahora que está ganado con habilidad. Eso. Pues está leado. Esto es cero. Quiero dar de tu Mmm. Uh -huh. Una arma dice Amira. Ah, bueno, esta hora entra en bueno? el juego, puedes convertir el tono de objetivo contra ascender que controles en un aliado. Un oro sin habilidad. No sé qué es esa cosa. ¿Y si y se dan cuenta, chame. es el segundo oro sin habilidad que sale en todos los soles Y abierto nueve. <risa> Primero, media hard dragons, please, brother. brother. Fine, brother. dragons. No sé qué. Shine. Shine. Cara una. Karadima, Dima, dijiste? sin dar. Nakula. Este aliado no puede perder su habilidad. Los aliados con solo un contador de conquista sobre ellos disparan la habilidad de conquista como si no tuvieran los contadores. Un oro sin habilidad, mira otro oro. Otro más. Martín está en la mierda. Estoy cargado. <risa> cargado es lo malo. Por... Dice que está aquí esperando. <risa> Brother, may I de the, the dragon's please? Brother, give me the loops. <risa> Faster Martín. Faster. cadencia esto es Kartikeya car... Inmunidad. Cuando juegas a este aliado, puedes cerrar una carta de tu mano para reducir su coste en un oro. Cuando este aliado entra en juego, si pagaste su coste, destruye todos los aliados oponentes, coste 2 o menos. Ah, ¿no? ¿cuesta 7? Sí, se va a hacer bien cartas. carta. Tercero con sin habilidad, weón. Sí. Sí? Poder... Ni siquiera todas las cartas. Hasta ahora bien. lo del medio está horrible. Está horrible. Está horrible. <ríe> Por favor. No se campen las cartas donde deciden. estoy en el medio? Ah, ah bien que ahora nota. Okay. Exactamente. Esa era. Esa es legendaria, bueno Esa era la gran Secreta. spoiler Spoiler. Yogachara. Y enviado a. Arbula. Busca tu mazo o castigo cualquier cantidad de aliados bárbaros cuyos costes sumen 3 y en tu mano ¡Ey! ¡Qué esperante! Salió una sí. de las fichas de 1, 2 y 3, ¿no? Sí, se levantó la ficha Y ahí están las otras Hasta el momento Una basofia Una decepción basofia de las basofias quiero que en esto se llevó el, el, el amor esta pasada No me sirve nada por ¿no? más Esto es verdad <risa> <risa> ¡Ah! ¡Martín! Martín, Martín sigue, sigue creo que te tocó buen sobre Charamba Furia, los aliados creados que controla ganan una de las fuerzas y furia. Después viene Deva Raya. Cuando este aliado haga daño en combate, si todos los aliados que controla son samurai, sube al aliado objetivo a la mano de su dueño. Durante el próximo turno se pueden jugar aliados con ese nombre. Después, un monumento. ¡Uh, Martín! Bueno. Brihadis Vara. Para construir este monumento debes haber destruido un aliado oponente este turno Construcción destierra la carta escrita en juego que no sea oro Progreso si una carta oponente fue destruida este turno Pon un contador de tiempo sobre este monumento Hay que llegar a ese monumento a sí, sí, sí, sí. Finalización destierra todas las cartas oponentes oponente juego que no sean oro Y... Y... ah oh, Errante de inmunidad Aliados de coste 2 o menos Cuando este aliado entra en juego Crea un aliado bestia de fuerza 3 Al comienzo de tu fase de vigilia Crea un aliado de fuerza... ¿Qué a cuando vas a entrar a este lado de tu mentiras me crea ¿Qué? ¿Qué? Ay, no salió la real secreta. Primero ultra real, ¿cómo va a ser el cambio? Uno ultrareal vale dos mega reales, tres mega reales. Por rareza, pues. No sé cómo va. ¿Cuál viene ahora? ¿Cuánto llevo? Llevas. Tenés que dejar 4 y 4 en.. No este. Estos son del rol No, este, este, este. este. Este es del Martín. Y esos son tuyos. Te quedan 3. ¿Y los tuyos? Ahí está. 1, 2, 3, 4. por todos Bla bla bla. Kabir mira, ese un viejito. Qué fea la wey. Mira, monje. Shibaji Otro oro sin habilidad. A mí. Ese es como el de Tano. Son las gemas del infinito. Trona. Seda. Remote. Otro, ¿cuál es el cual Uno es estos? Un ¿Uno de estos Si se rompe es este. ya Uno, dos, tres, cuatro Y ya, Vamos a No sé quién de sí. es esto. que el tiene que ser el a ¿Dónde es que mi tigre? Este me sale cada rato de una Una azul a <risa> taraja A chelama Chelama Tu fase vigilia este aliado está en su cementerio puedes poner un hora para jugarlo sin pagar su coste cuando este aliado se ha destruido por un efecto de controles que era un aliado de bestia fuerza 2 ¡Oh! Ficha. ficha Elefante Ficha otra vez, choculaca y de Y esta wea a cada es el último. ¿Este? Sí. Tenés one. ¿De todo? ¿De todo? Sí, ese uh, es Siento que vayan a esta favor. sacaste una un ultra álbum? Yo no lo saco, no me encontré álbum, y ¿Sacaste todo por un momento. Mahabira, Seruku, Jaxa, Rajidaga, Chola, Ali Gami. Abinagupta, ¿por qué no pones nombre tan raro? Cuando una vez sean <risa> se han purificado, puedes subir a un aliado de tu cementerio a la mano, Ay, chucha. Si todos los aliados que controlas son sacerdotes, puedes destruir un aliado para subir la aliado a objetivo de la.. en juego a la mano. Eh, algo así. Oh, ficha. ¿Sabes que un... Ah, Yo soy... me siento estafado. <risa> rol es a le sale la legendaria. Oh, ojalá. Ojalá, me toca a mí, está bien, me toca a mí. Ya, terminamos con mis ocho sobres, por quién, favor. ¿Quién tomó mi tigre, cuyo? ¿El, Felipe, el, tigre, el tigre? Ya, Raúl, adelante, no, ya, ya. siéntate arriba a mí. Gracias, como siempre. No. My tiger. Que si sean Martín robó. Ya. nada. No, no ¿no? Bueno, cabrón, vamos a hacer esta cuestión rapidito ¿Te ayudó? Hay que los todos sin que ¿verdad? Sí. Oh, ya, Mega Real, un punto. Monumento, 2 puntos. Pero, ay, 49. Con... Pulta real. Después tenemos que de... hacer weón. 3 puntos. Tú abre tus sobre, weón. Si deja de grillar weón. La cuestión es que no me lo quiero hallar. Significa que me un solo en mierda, weón. Decadencia. Agorí. San Giovanni. Uno 3 por 5. Oh, me sale algo bueno. 2, 3, 2 bárbaro. Furia, cuando este aliado entra en juego y todo los aliados que controlan son bárbaros, mueve a todos los aliados suponentes de coste 2 o menos a su línea de ataque. Los aliados suponentes de coste 2 o menos no pueden ser agrupados. Mish. Mish. Mish. Uh, cuando este aliado entra en juego, elige una raza. Cuando este aliado se ha utilizado para pagar el coste de un aliado de raza elegida de coste 3 o más, no se pueden cancelar las salidas de ese aliado. <coughs> Otro monumento. Ah, pero si lo venimos. Monumento. Este lo había visto Martín y se lo no han metido Y la 3 cartita allí. Hasta ahora, muy bien. ¿Happy? Hasta ahora, happy. Happy, happy, happy. happy. Eso, ese oro es bien buscado. Porque se juega con el escarabeo. Es que el escarabeo, si elegís una raza, y si os pagáis para... lo pagáis para... jugar un aliado de la raza que elegiste, ¿Eh? le traigo más, no lo, pueden, no lo pueden anular. Y con eso no le pueden cancelar las habilidades O sea que entra... ¡Otro oro! ¿Te salieron todos los oro? Sí. Árbol de body cuando este oro se ha utilizado para pagar el costo de un meleo ancestral de coste 5 más, genera un oro adicional para pagar el costo de ese aliado. Y... me salió el revo. Uuuuy, uh, yes! Bonitos platanos. Y ese cerrote, 2-2. Me la pillimos. Sí, verdad. Y... Otro monumento. El Taj Mahal, salieron los 4, ¿no? ¿Sí? Taj Mahal, 4-5. Para construir este monumento, destruir el aliado de controles. Busca hasta dos aliados de sumo castillo en su este es el centro cementerio. de es Martín. Si uno más aliados y controlas fueron destruidos de este turno, pon un contador de tiempo sobre este monumento y finalización. Elige hasta cuatro aliados, objetivos de tu cementerio y por los enjuagados bajo con tu control, esos aliados ganan furia hasta la fase final. ¿Un cuándo? Un cuándo pasa, güey. Por favor, quiero un terreno. No es un nuevo. Es un nuevo que pido. Pido mucho. Sí, tienen que serme. No. Como buena gente nosotros. Team Book 2? No sé dónde, tú, pero ustedes cachen que es tú. Sky, Sky, dejando. No sé ¿cuál es esto? <risa> Ahora de Indra, Zarabak, Wati, tercero juego. Oh. Solo puedes jugar hasta el Talimán, pagamos su coste. braja, tomas el Castillo y muestras la primera carta. Si es un oro, ponlo en tu reservador. Si no, puedes jugar a esa carta sin pagar su coste o ponlo en tu mano. Oh. Padre, de culebra. El tigre sale poco. No sé dónde quedó, ¿eh? salió y se perdió Está bien, Martín lo tiene. Estás tú con Martín. Sí. ¿Sí está? Eh, Martín te dijo Pero Martín no se paró sus pedales o F... no el F... se pueda la puedo mostrar al final Luka, la admite, la Ya creo que está la mierda Jackson Sabaku no va Uy, no Kogahi, Sadu Sarabas tiene el orden Glanda Berunda 3-3, una vez por turno puedes destruir otro aliado con beste controles para trasladar con de control ganando la fuerza profesional. Para hacer agro. Uh, yes. 2-2, guerrero. Errante furia conquista. Una vez por turno en respuesta a que uno juega un oponente juega con talismán Puedes quitar un contador de conquista de este aliado para anularlo. Solo puedes utilizar esta habilidad si todos los aliados de control son guerreros. que tú a Calantri. Y. Tachata. Como el de.. Creo que, creo que el Martín se llevó la remocional. emocional Natasha Apala Sasa Yoga Skandar Skandar Stand Stabuda. Corazón de Cali, Sachi yes. Y 3-3 bárbaro yes. Furia, cuando este aliado se el atacante junto a otros dos, otros dos o más aliados bárbaros buscan un aliado bárbaro en Tumazo Castillo Puedes jugarlo es aliado reusando su coste en uno o ponerlo en tu mano. Los hombres que la lo que control ganan uno en la fuerza. Y. ¡Me guitarra eléctrica! ¡Tira! Primera. Por es eso tenían tantos brazos, pues weón. Bueno. Quedas de los que se pegaban. ¡Ah! Acuático, acuático, <risa> ¿verdad? Tienes sí, toda razón esto. Primero.. Ahí busca el oro. Ah, disparaste ya. Dos oro de una idea que salieron en la caja. Nos quedan dos sobre y este tres. Mierda, Satu, Satu Mafu, Masaya, Voluntad de Vishnu, Draupadi. Cuando está leado en transjuego, se ha lo que hace. Todo le control a Sanzolote. Puede dejar el objetivo de un ponente en juego. O sea, los componentes tendrían ser de verdad si cada turno si es que pueden. Elefante, y. A mí me salió como 3 mega reales. Sería la. real? De Maestro, ¿no se ¿Ah? ¿No se, ¿No se está ahí? ¿No se, ahí? ¿No se ahí? ¡Mira! Fuerza de Shiva. ¡Yaxa! ¡Uuuuuu! ¡Uuuu! Creo que sí, Martín se sí, dio la carta. <ríe> en el tira, so que no sean sombra, deben okay. ser declarados atacantes cada uno si sí pueden. Mira, sombra. Después Suraza, ¿otra, otra bomba? ¿Otra, de Suraza, otro dragón. ¡Uy, que están cargados los hermanos! Bueno. Y los bárbaros! <ríe> Una bueno, vez por turno este si leado fuera a ser destruido, puedes cartar un aliado dragón para reinarse y le díganle ya. Tango Pero... Hall de nuevo Oh, ¡Otro Ganesha, weón. ¡Qué ya te la carta, Martín! sí <risa> día, te la carta! Otro Ganesha, porque creo, creo, creo que después viene... ¡Exactamente! Oh, oh, oh. ¿El máximo monumento? La Real Secreta Cavernas de Ajanta Para construirte un ente, se fue leado con el hasta el turno El leo es que tiene que ganar las fuerzas, y fue hasta la fase Porque Progreso es todo mal aleado encontrar en el Fuego de. ese le digo ya Pero... Uh -huh. La diferencia de un monumento normal es que estaba vuelta... Que ¿o tengo ese, ¿no? Sí Y... A diferencia A del Monumento Normal, ahí está. Está. Si se dan cuenta, el Monumento Normal, que es este, solamente tiene foil en las letras y en el corte. O sea, en el coste, perdón. Este tiene foil en todo su ser. El texto está en negro con letras blancas y este es blanca con letras negras. Normal neve. también. Y eso. ¿Está más extendido el foil también, el, el dibujo? Sí, está, está un poquito más. Oh, qué rico, bueno. Y todavía queda un sobre, güey. Bueno. Qué rico me cite, bueno, Andale, me cite. Matsuya. Yoga. Dos yogas Baja yoga. Anda acá. Este aquí cojo tres. No, creo que sea normal este sobrecito. Mara. Tres, tres, sombra. Cuando antes le entra en juego, puede ponerle un leado sombra coste dos o menos. En tu cementerio sin pagar su coste. ¿Qué le hago a Martín? ¿Y este? ¿Qué? Uh, bárbaro. 1-2 Se llama... Se llama... ...Muhammad Bin Kassim Laden la FURIA. Con este elevado de ser el grado atacante junto a otros dos o más elevados de bárbaro. La carta objetivo en juego pierde su habilidad a la fase final. Una vez por turno cuando una... Eh... ¿Qué? <risa> Acabo de hacer una huella tan estúpida que no voy a decir nada. <risa> ¿Ya dónde iba yo? ¿Una vez por turno? Una vez por turno cuando una base de las cartas superiores en juego pierde su habilidad, este leado ganamos a las puertas hasta la fase final. Martín, ya listo fue fin. todo. Ya la llevo. ¡Eh! Sí, Martín, ya. Separen las cartitas. ¿La bueno sí. pues, ¿Cuántos oros salieron? A ver si una habilidad. A mí me salieron dos. Al Martín creo que como tres. Y me Ahí salió seis. como uno. Uno. No sale mucho Sí, estaban al final todos todos. Ya, vamos a ver cuántos puntos y salieron. las fichas, nos salieron todas las fichas. Sí, muéstrame por favor, No, no tengo el elefante. ¿Cuánto no salió? Horas sin <risa> no sé. Ahí está. Nos salieron cuatro sin habilidad? Mira, me salió la culebra. ¿La ficha de dónde está la ficha? Salió el tigre. Me salió la culebra. Y salió el elefante. El rinoceronte. Los tenemos todos! <risa> <risa> eh... <risa> Ok, vamos a partir Resumen. Sí, resumen, se, se nos acabó el, el espacio en la cuestión a los 30 minutos porque nada no, me daba mierda Y bueno, resumen del display Exactamente, a mí, que saqué las últimas 8 cartas de abajo, me salió... Un oro con sin habilidad, que en estos manos son más raras que los ultra reales. ¿eh? <risa> Por <risa> bueno, ahora sí, pues weón. Sí, pues weón. O sea, ¿Más, más raras que las mega reales, no la, las blancas. ¿Eso? Sí, más raras que las mega reales. ¿Salieron o sea, más mega reales todo que, todo que oro sin habilidad? exactamente. ¿Qué tenemos? Saqué el oro. Estamos buscando todos. El sacerdote. Un guerrero. Un dragón. Y un bárbaro. Está el mazo bárbaro. Saqué un ultra real del fondo. Bien hecha Hoy ya las tengo... Justo, justo la alegría. Saqué tres monumentos. Saqué dos tan majales. Saqué una de las torres más grandes. Por favor, enfoca. Y saqué un monumento fularte O Real Secreta, como le llaman en mi tienda. Eso fue todo lo que saqué yo. Después, Hectorino, ¿qué sacas tú. No hay por el medio. ¿Ah? ¿Abajo, en medio, arriba? No, así no. Arriba, A arriba Alex, sacó. Ven, separa, separa la. la ah, Separá por reales. La y... reale. Ahí también. Ahí está. Sacó de arriba, sacó. Cuatro. Sacó. Cuatro mega reales. dragón, ese salió repetido, esa mega real. garuda, ese salió repetido, ese. Y el de acá. Así, ah, sacó y sacó dos monumentos. Y con lo que sacó el y lo que saqué yo Sacamos los cuatro monumentos Ya Se quedó pinchas, que era una sí, el tigre Sí, sacó el, el tigre kawaii Y saqué dos oros sacó habilidad. dos oros sin habilidad, o sacó tres horas sin habilidad Y el Martín sacó Aquí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, esa es la revolucionaria que se llevó por Por penca penca Sacó la seis, siete, ocho Ahí la vamos a ver bien después Sacó... Sacó... Una ultra real. Lo han hecho. Lo han hecho de nuevo. Sacó una mega real. Sacó el samurai. Y sacó un. No tiene ni pinta de samurai ese weón. Un momento. Tiene las pinta de no, sí, cierto Caballero, bárbaro. Héroe, weón. Bueno, héroe, héroe, héroe. Pero no samurai. Colega. Ya. Entonces, podemos ver que en una cajita salen alrededor de. Yo tengo 5, tenéis 4. Salen como 10 mega reales. Salen como 6 monumentos y salen 2 ultra reales Y como 5 oros sin aficionados Y como 3. tigre no vamos a no una no, buena no, no, no. ¿Y cuántas fichas? Salieron 2 <risa> okay. En okay. y y el vertiente salieron 3 y en el vertiente salieron 2 Salen... Pero salen puro tigre pongo Y salen como 3 tigre. elefantes y 3 esculebras Exactamente Ya y antes de terminar el video yo les voy a mostrar porque Como no podía abrir el antes, me compré unos orecitos Ah y los voy a mostrar Voy a mostrar la, la, la, la, el manjar que se le pongo y me salió Ultra Real Salió esa Que es cargar la tierra Un talismán de coste 2 Cargar la tierra No, cargar ah. eh, Sin y mierda Relámpago, hasta la base final no se pueden buscar cartas Ni robar cartas Este efecto no se aplica para la primera carta robada en el paso de robar O sea que voy a robar una carta del turno. turno. Cali, Ancestral 2-3, errante, inmunidad, aliado de coste 2 o menos. Una vez por turno puedes mostrar un aliado central de coste 5 más de tu mano para buscar un aliado central de fuerza 2 o menos en tu mazo costillo y ponerlo en tu mano. Los aliados central de coste 5 más control no pueden ser anulados. Pedazo de cartón para los ancestrales Esa ya lo vi. sí, la vimos Sí, la vimos todo Y... Brahma 4-5 Eterno. Errante, transcender. Una vez por turno puedes destruir una carta de con de controles para buscar una carta de castillo y ponerla en tu mano. Una vez por turno puedes, cuando un que control sea destruido, destruiría el oponente objetivo en juego Deseo oponente objetivo En juego Deseo objetivo Ya, objetivo Exactamente Y eso pues Gracias Gracias por vernos Las cajas están 100% recomendadas Compren, compren cajitas Display Displays Compren todo Porque está más que Regalates Regalates Eso eso, nos vimos, que Martín, estén bien. Adiós, chau, chau, me chau, estoy mal. decepcionado. Ah, no compren, de el... compren del medio, no de compren del medio. Compren de arriba, de abajo. abajo. Si vieron un display de medio, récenle a Jesús. Récenle <risa> a Jesus. A Jesús O a... Eh, Ganesha, Ganesha. A <risa> Vishnu, todas las buenas de aquí. <risa> trichula. <risa> <La> trichula. A <risa> <La> trichula, <risa> trichula también, güey. Trichula también. A Trichula también. Una no, celula de trichula, No salió trichula, no. <c fraction> no por la mierda, wey. Excepción, sal excepción, weón, te va a No compro cajas, cabrón. Si no, por trichula no vale, black. No sale trichula, ya. Ya. No. Chao, chao. Chau, chao, chao. Y chao Cha chao.